Hola gente, entonces no, no, no un nuevo capítulo, un nuevo vídeo. Traigo un vídeo de un turnet y hoy os traigo eh, la, el segundo vídeo de cómo moderar, eh, cómo hacer ropa mod en un turnet. El primer vídeo, en el primer vídeo, pues bueno, me habéis puesto muchos comentarios diciéndome, oye, por favor, cómo se hace ahora esto, porque obviamente las cosas han cambiado y ahora eh, se tiene que exportar todos los objetos de una forma diferente. Entonces por eso os traigo hoy un vídeo enseñándoos cómo se hace, ¿vale? Bien, primero eh, vamos a irnos a Steam, al juego, propiedades, archivos locales, archivos locales. Esto eh, es igual que siempre. Y aquí nos vamos a ir a bundles, nos vamos a ir a sources. Y vamos a irnos a examples. Y vamos a buscar aquí o una camiseta o unos pantalones que es de lo que va a tratar este vídeo no cogéis otra cosa porque si cogéis otra cosa no os va a funcionar este tutorial es solo para pantalones y camisetas que es lo que yo hago eh, para otras cosas más complicadas como pueden ser cosas que necesitas modelado 3D eh, a lo mejor traigo en un futuro otro vídeo lo que pasa es que cuando yo me puse a hacer modelado 3D fue hace ya un tiempo entonces ahora mismo estoy un poco oxidado. Pero bueno Total, mmm, nosotros vamos a hacer unos pantalones ¿vale? Entonces, total, lo cogéis lo arrastréis aquí Yo ya lo acabo de arrastrar, ¿vale? Y se os quedan estas dos carpetas Vale, ahora eh, Paso nuevo, tenéis que darle aquí A Assets y tenéis que darle a, a Show in Explore Se os abrirá esta carpeta, ¿vale? Y ahí en esta carpeta Lo que tendréis que hacer es ir a Project Settings, ¿vale? Lo dejáis por aquí Y luego en la carpeta donde estaban los examples Vamos a irnos eh, para atrás Y vamos a irnos también a Project Settings Esto es la carpeta del juego, ¿vale? Pues esto, que lo copiáis No vayáis a arrastrarlo directamente, lo copiáis Y lo pegáis aquí Reemplazáis Y ya está, ¿vale? Muy bien, ¿ahora que necesitamos? Ahora lo que necesitamos es hacer, venirnos aquí Y coger el Boundress Tool El Boundress Tool Ya sabéis lo que es, lo dejamos aquí eh, Aquí de la carpeta De donde está el juego Y ya está muy bien, ¿ahora qué hay que hacer? Bueno pues, nos vamos para acá, para acá, para acá, para acá Y aquí estaría eh, lo que vamos a hacer nosotros ¿Qué vamos a, ¿Dónde lo vamos a editar nosotros? Bueno, yo lo voy a editar en el GYM como, como siempre lo he hecho Y nos metemos ahora en el GYM, vamos a esperar a que se abra Vale, el GYM Perfecto, ahora cogemos y eh, voy a mover de la zona de pantalla esto aquí, ¿vale? Eh, vale, cogemos los pantalones, los arrastramos. Yo en mi caso uso el gym, podéis usar cualquier otra cosa, que, la que queréis modificar siempre que eh, os guarde eh, el archivo en png, ¿vale? Porque si no luego mm, es una putada. Eh, ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a coger y lo vamos a poner en gris los pantalones bueno, vamos a poner a editarle esta parte, pues bueno, esto es totalmente mmm, personal, cada uno lo hace como quiere y, y ya estaría, ¿vale? Eh, yo pues voy a hacer un pantalón un poco así de mierda, porque al fin y al cabo tiene que ser un pantalón de mierda lo que yo voy a hacer vale eh, esto lo quiero borrar vamos a darle eh, más tamaño eh, bordes duro ups no pasada de tamaño eh, ahí borramos esto me voy a borrar por aquí un poco también Vale, ahora lo que vamos a hacer es Voy a coger, voy a cambiar esto a Algo más oscuro eh, Tamaño 1 Vale, esto aquí Esto aquí, más o menos Vale mm. Vale, aquí esto Esto aquí y esto aquí Vale, y ahora vamos a coger este color, que no lo quiero perder. Voy a, voy a pegar aquí. Mm, más fácil. Aquí un cuadrado. Cojo esto, lo pego aquí. Ahora cojo esto y lo pinto todo. Y esto aquí igual. Vale vamos a hacer una raya recta lo más recta posible a <risa> no poder ser a ver ahí vale que parezca un cinturón eh, y trazos suaves no aquí borrar goma trazos duro aquí borramos esto aquí borramos esto Vale, así se habría quedado nuestros pantalones. Sobreescribimos y aquí la tendríamos, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nosotros ya tengamos nuestro modelo? Eh, cogemos, le damos a... Eran Windows, ¿vale? Vamos a Windows, vamos damos a un y Bundles Tools. Ahora estamos en Bundles Tools, lo que hacemos es seleccionamos todo vale todo lo que es todo le damos a grab y le damos a bundle animation yo lo voy a dejar en el escritorio ahí vale esperamos a que se porte no debería de tardar mucho y después de esto cuando ya se haya exportado vamos a a esperar a que se porte, nos vamos a ir. Ahí se ha portado ya. Vale, vamos a ir a nuestro turno. Nos vamos a Bundle, vamos a Items. Esto para ya testearlo, ¿vale? Vamos a Pants. No, por aquí algunos pantalones. Eh, siempre podéis coger. Si viste el vídeo anterior, siempre dije que podéis coger el. Que está muy bien, el de mmm, Coalition. ¿Dónde está el de Coalition? aquí colite un botón podéis copiar este y ya está, ¿sabes? Coge aquí, le dais a pegar y le cambiáis el nombre a como queráis llamar el objeto yo le voy a poner pantalones vale, vamos a ponerle para que salga al principio este objeto, pantalones eh, el nombre tiene que ser el mismo, ¿vale? Entonces tienes que cambiar el nombre. Control C. Control V. ¿vale? Bien. Eh, el Git se borra. Y aquí hay que poner la idea que queráis ponerle. Yo le voy a poner 666. No, 667. 1, ¿vale? Eh, armor 0,9. Mm, mientras menos Armor. Más, menor sea el número, más resistencia va a tener Esto lo vamos a poner aquí, esto lo vamos a ponerle 14 y... No, 12 y 12, 12 y 12, sí Vale Y luego, ¿qué más hay que hacer aquí? Yo, entonces ya lo hemos borrado, no sé qué Y ahora hay que poner una cosa nueva, ¿vale? Yo lo tengo por aquí, espérate Ahí está eh, esto no a ver aquí pantalones no vale, ya venimos aquí, espérate, donde lo tengo yo, shift aquí en los otros esto es lo que hay que escribir, ¿vale? exclude from master bundle vale, venimos aquí Ponemos espacio espacio y así, ¿vale? Así así que quedar, ¿vale? borra el git, dejáis esto así, ponéis vuestra id, eh, la, la, bueno, la resistencia que queréis que tenga y esto, lo cambiáis y ya está. El resto no toquéis nada, yo no toco nunca nada, si vosotros sabéis eh, acerca del tema pues tocar, pero yo en mi, en mi caso no, no voy a tocar nada, vale, eh, vamos a volver a donde antes, Pants, eh, y z pantalón vale aquí el nombre podéis poner el nombre que queráis yo le voy a poner pantalones voy a ser bastante básico la verdad ya lo iré yo cambiando y moderando pantalones vale lo cambiamos eh, y eh, ya lo que nos quedaría sería eh, de, de bueno vamos a abrir Nueva eh, escritorio, vamos a buscar. No está esto. Animación, vale. Animación, lo vamos a, a mover aquí, vale. Y eh, vamos a coger esto, cambiar el nombre, control C y cambiar el nombre, control V. Ya está, ya estaría eh, todo, vale. El eh, exportado, este esto. Y esto. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al juego. Vale, ya dentro del juego nos vamos aquí a Sineafrilla donde queráis. Yo me voy a meter en el mapa que no lo voy a usar. Vale. Nos me metemos aquí. Vale, aquí está viendo una camiseta. Que la, la alemana. Que aún no, aún no la he terminado. Creo que la, le voy a meter algunos retoques para que parezca que está más, más por pero bueno, nosotros venimos aquí a ver los pantalones. Hemos dicho que era 6671, ¿verdad? Sí, pues mira, ahí estarían los pantalones. Esos serían los pantalones. Eh, aquí con el espacio que le hemos puesto. Y. Y ya está. No hay más. Eh, está bastante bien. Ya. Con esto ya podéis vosotros hacer la ropa que queráis. Eh, yo le he puesto esto así. Lo que pasa es que voy a meterle un filtro de gris a esto, porque está como muy colorido, ¿no? Y a lo mejor tú te pones desde aquí y, y lo puedes ver más o menos, ¿no? Si es que no. no me no me gusta. No me gusta que sea tan colorido, quiero que, que se pueda camuflar un poquito más. Bueno, da igual. Total, que nada, esto sería todo, ya, ya estáis viendo cómo, cómo funciona esto, si queréis más vídeos eh, de, de lo que sería moderando en un turno, ya sabéis, dale like y yo lo traeré, no soy muy bueno, lo he dicho muchas veces, pero bueno, intentaré hacer todo lo que pueda, ¿vale? Eh, así que nada, lo he dicho, aquí voy a dejar este capítulo, espero que os haya gustado y adiós.